¿Quién? Morgan ¿Morgan? Quizás veo a una persona que se parece a Morgan Yu Morgan, ten cuidado Tu hermano es inestable Puede que no te permita activar la autodestrucción Además, está armado ¿Inestable? ¿Estás de broma, operador? Has dejado que esta máquina te corrompa Ojalá me comprendieras He hecho que toda la estación girara en torno a lo que querías Me dejé convencer por ti ¿Y ahora vas a tirarlo todo por la borda? ¡Joder! ¡Párate a pensar por un momento, Morgan! Ha quitado el seguro de su arma. Creo que has hablado demasiado. Yo nunca te haría daño, Morgan. Jamás. Esta máquina tenía tu voz. Tras ver el vídeo, sabía que ibas a hacer algo con los operadores. Pero esto... aún no es tarde. Todavía podemos arreglarlo. Ya cambiaste de opinión. Puedes hacerlo otra vez. Si decides terminar con todo, te dije que no te detendría. Bueno. ¿Qué decides? En movimiento. ¿Qué es el Neuromod? Bueno, la respuesta es sencilla y complicada al mismo tiempo. Es el futuro, hoy. Y lo que es más importante, nuestro pasado, hoy. Esta es la tarea de Transstar, de cada empleado, trabajamos unidos. Es la inmortalidad y es algo hermoso. Aviso. Detonación del reactor inminente. Evacúen la Talos 1. Estoy aquí. Aviso. Detonación del reactor inminente. Evacúen la Talos 1. Se acerca un operador. Tengo el mismo sueño una y otra vez. Aviso. Detonación del reactor inminente. Evacu... Talos 1. Aviso. Detonación del reactor. Evacúen la Talos 1. Cuando este voluntario se levantó al principio pensé que no iban a dejarme pasar. Lo lograste. Mira, sé lo que sucedió. Que no solo es culpa tuya. Nos ayudaste a mis oficiales y a mí cuando lo necesitábamos. Me aseguraré de que en la Tierra sepan lo que hiciste para ayudarnos en el cargadero Detonación del reactor inminente Evacúen la Talos 1 Preparados o no, comenzamos operaciones de desembarco Las comprobaciones antes del vuelo me importan una mierda Agárrate al asiento, va a ser un viaje movidito mismo sueño una y otra vez.